Acai, la fruta de la Amazonía con poderes antioxidantes. El acai es una pequeña valla rica en nutrientes y antioxidantes y considerada en la Amazonía como un alimento anti-envejecimiento. En zumos, en o al natural, descubre cómo tomar esta fruta y beneficiarte de este elixir de la juventud. Los bosques húmedos de norte de Sudamérica, los habitantes del río Amazonas, recogen cada día en sus cestos el fruto acai, también llamado acai, una fruta muy rica en antioxidantes que favorece la absorción de nutrientes y a la que se le atribuyen propiedades.